Gracias de todo corazón a Yolandita Paucar y a todos los ecuatorianos que se han sumado a esta causa tan bonita de cocinar para nuestros adultos mayores y que este 1 de agosto tengan una felicidad, que se la merecen y más en estos tiempos. Hoy en nuestra cocina preparamos una deliciosa guatita, sí, una deliciosa guatita ecuatoriana. Aquí están los ingredientes. Que vamos a ocupar media, medio pimiento, si no ya me corrige, una cebolla pariteña o roja. Media cebolla grande de las blancas. Aquí está el ajo picado. Son dos o tres ajos. Tenemos la patata que no nos puede faltar. 750 gramos. 750 gramos de, de patata y 750 gramos de callos o como el gol le llamamos menudo o de la cosa que le dicen mondongo. No puede faltar nuestro capitán maní, <ríe> nuestro aceite y bueno, al estilo de, de mi prima que le encantan las especies, comino, el orégano también y el colorante, no existe el refrito, vamos a ponerle colorante porque esta va a ser prima una guatita ecuatoriana. Empezamos colocando el aceite en nuestra olla. La prima me ha recomendado que primero se coloca el pimiento para que seguido colocar el ajo y este no se queme. Finalmente colocamos nuestra cebolla paiteña roja y también toda todita nuestra cebolla blanca. Después procedemos a menear, no olvidemos ir lavando el menudo y también tendremos una olla de agua hirviendo para colocársela a nuestro menudo, esta es una estrategia para que a la hora de cocinarlo el proceso vaya mucho más rápido ya que este menudo esta carne es un tanto dura, algunas personas la preparan en olla express pero nosotros para que vean el proceso lo hemos hecho en estas ollas. Se sigue cocinando nuestra guatita, el arroz, las patatas aún todavía no le hemos agregado. También la prima ha hecho su ensalada que ya la van a ver. Bueno, seguimos esperando este proceso. Cuando la carne esté en su punto añadimos la patata. Recordar siempre el agua hervida, la sal al gusto, más patatita. y, y, y, y, y. La crema de maní. Aquí tenemos el resultado final, cuatita ecuatoriana.